¿Ahora está? ¿Nos vemos todos? ¿Hola? Sí, nos vemos aquí todos los panelistas. Bueno, sí, que estamos bien. un poco porque verdad, lo que quería compartir es simplemente la introducción sobre lo que implica la, la, la presencia de la mayoría de los interesados que están en esta reunión, que es bueno, una buena cantidad de miembros, pero muchos eh, no miembros e interesados podría ser, y ese es para nosotros una... Una, una, un valor importante para organizar este, este webinar. Este, a ver si esto... Algo está pasando con, con los controles. Ok. Bueno, tan solo compartir eh, la, la cantidad de personas que hubiera querido mostrar que en este momento no se está pudiendo ver, de voluntarios en el, en el IAC... Eh, la expansión que hemos tenido con respecto a los capítulos en América, Asia y Europa, invitar a todos los presentes a unirse vía Facebook o las redes sociales, a algunos de los capítulos, buscando IAC, van a aparecer los capítulos que están en su país y los invitamos a sumarse en esta, en esta etapa. Algo que sí me hubiera gustado mostrar es, eh, de la cantidad de eventos y cosas que estamos haciendo, lo que se viene, que es el Congreso de Barcelona, una invitación que van a poder encontrar en nuestra nueva página de IAC. Eh, certifiedcoach.org donde pueden ingresar y poder eh, ver desde ahí eh, bueno todo lo que ya se tiene para ofrecer entre ellos la invitación al congreso IAC Barcelona con una oportunidad importante de beneficios para los miembros que quieran unirse en realidad este eh, el tema de hoy tiene que ver con la posibilidad de hacer un acercamiento a IAC y en virtud del tiempo y de los oradores yo solamente quiero comentar y vamos a poder compartir en, en estas ocho presentaciones una eh, vivencia personal de lo que implica el, eh, las maestrías eh, de la IAC como una opción para los coaches que están encaminándose para su profesionalización. Eh, finalmente tiene que ver esto con eh, reconocer y, y a los líderes que conforman esta, esta organización cuya Cuya, cuya lista hubiera querido mostrar acá, de los que están presentes, se irán presentando. Decirles que este es el cuarto webinar, eh, y que para mí es, un, es una alegría poder llegar a este cuarto evento, en el que eh, los interesados podrán eventualmente, próximamente, ver los cuatro webinars en la página de IAC, en la cual eh, hay un proceso de del compartir en este ciclo de Conozca a IAC, que lo hemos llamado Conociendo a IAC, este... Eh, la serie de habla hispana, eh, donde hablamos de lo que era la IAC, de lo que, que esperan los coaches de la IAC, la, miradora, la mirada empoderadora de, la, de las maestrías, y hoy la diferencia entre ser coach o un coach con el poder transformador de las maestrías. De eso vamos a hablar, eh, tan solo invitarlos, que esto sigue, quisimos cumplir hoy con el ciclo de eh, básicamente los, los terceros martes de cada mes para hacer estos webinars, y hoy este, ya los estamos invitando para el martes 15 de octubre. Cada uno de estos webinars ha sido eh, auspiciado, presentado, si bien se trabaja en conjunto, por un capítulo en particular. Primero fue en México, IAC México, luego fue IAC Costa Rica, luego fue IAC Uruguay, cuyos líderes van a estar presentes hoy, y hoy le toca a IAC Venezuela, y el quinto webinar va a ser el de IAC Nicaragua. Es una, una dinámica bastante, digamos, eh, desafiante y, y motivante para trabajar eh, en equipo. Luego, cuando resuelva la parte técnica, puedo mostrar algunas imágenes. Eh, les pedimos a todos eh, que están presentes eh, que pongan en el chat, eh, por supuesto, su nombre y su mail, y también les pedimos que escriban concretamente qué conocen de las maestrías y qué les gustaría conocer de IAC y de las maestrías, porque ese es el tema que nos reúne hoy. Eh, estará bueno porque los panelistas van a poder ver eso y de alguna forma los van a ir tomando como información este, a, a, a lo que se viene. Bueno, lo que quería mostrar, que no, no, no, se, no, no, no se está viendo que tiene que ver con la agenda de, de, de la, del evento de hoy, este, luego de esta reunión van a haber cuatro exponentes del capítulo de Venezuela, que son el líder Juan Carlos Apablaza, este, León García, Domérico Sirica y Juan Carlos Vega. Es, una, es, una, es un capítulo de los más, este, digamos, numerosos y, y, y comprometidos de, de, de la organización, donde hay cuatro líderes en cuatro áreas diferentes de Venezuela trabajando para el desarrollo de la IAC, a quienes quiero reconocer como sí si también a los líderes de Costa Rica, Betsy Martínez, a, de México, a José Ángel Arán, y de Uruguay a Gonzalo de la Canal, eh, y los que nos acompañan, a Roberto Brenes por ponerle el sistema y a quienes están presentes seguramente, los líderes de eh, Chile, eh, Perú, Ecuador, eh, Panamá, eh, España, eh, Puerto Rico, eh, como los capítulos que más o menos están eh, presentes. Desde mi parte, no, no me voy a extender más en el tema de IAC, prefiero dejarle la palabra a quien entiendo, si no me equivoco, que es Doménico, el moderador para el equipo de Venezuela, y que desde ahí arranque, bueno, primero presentando al presidente, a Juan Carlos Zapablaza, que es quien va a hacer la, la primera etapa de la introducción en una modalidad que vamos a ver cómo funciona, pero que realmente va a, estar, va a estar muy bueno. Bueno, por ahora paso la palabra. Muchas gracias. Comentarios en el chat, por favor. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches a todos. Para Nosotros es un placer estar el día de hoy compartiendo con ustedes. Eh, tenemos unos detalles técnicos por acá, pero vamos a hacer todo lo posible por hablar de nosotros para que, eh, hacer llegar el mensaje. ¿Lo escuchan? Sí. Estaría bueno que levantes un cacho el volumen, un poquito el volumen, Domenico. Que hables más alto. Ok, perfecto. ¿Me escuchan? Sí, perfecto, excelente. Bueno, para nosotros es un inmenso placer estar aquí compartiendo con, el, con ustedes el día de hoy. Eh, tenemos unos pequeños detalles técnicos que vamos a dar los lo ordenos para hacer llegar el mensaje. Le voy a dar eh, la palabra a Juan Carlos Apablaza, quien es el líder de acá del título de Venezuela. Tiene algo importante que decirles. Eh, gracias, Domérico. Buenas noches. Eh, espero que me estén escuchando muy bien. Para mí es un placer poder compartir con ustedes este momento de coaching. Eh, el, el equipo. Muteaste a todos, Roberto. ¿No? ¿O lo perdimos a, a Domenico? No, no, no. Es, es, es su audio. Se fue el audio. Se fue el audio. Eh, no, bueno, siempre sí. supimos que era, a ver, a ver si vuelve, un desafío, pero un, un, un honor reconocer el, el compromiso y el esfuerzo de que hay que hacer para transmitir desde, desde Venezuela y que estas cosas podían pasar, para eso... Este, si no vuelve el audio, porque están con corte de luz, este, diría que le queda a León y a Juan Carlos por ahí tomar la posta mientras ellos aparecen. Pues déjame, Gerardo, llamar a, a Doménico por teléfono a ver si lo puedo poner en, en mi micrófono. Y quizás podamos... Tener una vía adicio, adicional. Déjame ver. Algo, a Juan Carlos, ponlo en speaker, por favor. Sí, déjame que, que a ver, que estoy tratando de comunicarme. ¿Ahora, ahora sí están escuchando? Ahora sí. sí. Estamos, ¿Estamos escuchando? Ahora sí. Bueno, vamos entonces a, a, a entrar en materia y mi disculpa, estamos en vivo. Que lo importante. Eh, entonces yo estaba diciéndole eh, que el, el equipo del capítulo Venezuela eh, hoy nos está ofreciendo un festín, así que lo menos que puedo es darle la bienvenida e invitarlo a este festín. Entonces quiero conversar un poquito de mi, de mi experiencia y quiero decirles que mi experiencia está basada en la industria y... Desde allí, yo he tenido mi mayor experiencia. Un buen amigo hace unos años atrás me comentó que el coaching dentro de las organizaciones será a partir del nivel supervisorio en adelante. Porque allí estaba, porque allí estaba, eh, el nivel que tomaba las decisiones y que en el nivel de operación de operario, eh, no se daba el coaching porque a estas personas se les dice qué hacer, cómo hacer, cuándo hacer y dónde hacer. Entonces, está bien, me dije, podemos decir sin lugar a dudas que el coaching Además de amor, es acción. Este se transforma, muta, crece y se expande. ¿Para beneficio de quién? Del cliente. Años después, yo acepté el reto de, incurs de incursionar en este nicho tan importante dentro de, la, de las empresas. Allí me pude dar cuenta de que el coaching tiene el poder de transformar transversalmente a las organizaciones. Es decir, transforma a aquel que toma y que planea las estrategias de la organización y transforma a aquel que hace la tarea más básica. Hoy en Venezuela está pasando algo muy, muy importante, y muy puntual para Venezuela. Las empresas están perdiendo el conocimiento, están perdiendo el liderazgo, por, por razones que ya bien sabemos. Pero entonces están haciendo las empresas lo imposible para retener a su personal, y no lo están logrando, porque no tienen que ofertar. Entonces las empresas se han dado cuenta de algo muy interesante, de que su personal está en crisis. Entonces, está buscando profesionales que le permitan acompañar a su personal a ver la crisis oportunidad, solo para luego que estas personas en su trabajo sean productivas y eficientes. Es decir, estén más enfocados. Pues bien, esa es eh, mi, mi, mi experiencia y en este campo es que yo estoy trabajando, estoy acompañando a estas personas. ¿okay? León García tiene unos comentarios que hacer al respecto. Hola, buenas noches a todos. Sí, Juan Carlos, eh, quería preguntarte en relación a toda esta experiencia que, que tú has tenido en la industria. ¿Cómo has sentido tú entonces que el coaching transforma a estas personas que están allí? Bueno, déjame comentarte algo. Es La oruga se transforma, mi querido León, para dejar de ser oruga y vivir como una bella mariposa. El águila se transforma la mitad de su vida. Para vivir otra mitad. La transformación de la oruga de águila se puede decir que es una transformación natural o, es, o de una transformación para sobrevivir. En las personas la transformación requiere de un acompañamiento para que la persona tenga una mirada a las profundidades de su alma. Allí surgirán las preguntas con sentido y propósito que Bien. planearán ensancharán y direccionarán la transformación para ir a dónde a otros niveles del conocimiento para saber más de sí mismo es decir que se produzca el insight. Entonces, si la transformación para la oruga y el águila es una transformación natural para las personas, ¿para qué transformarnos? Simplemente para ir a otro plano del conocimiento. Entonces, es allí y es así como transforma el coaching. Bien, Juan Carlos. ¿Y qué papel juegan las maestrías en este caso cuando se busca esa cuando cuando cuando se busca esa transformación profunda de la que nos has estado hablando? Ah, mira, mi querido León, podemos esto esto hay que tomarlo desde dos enfoques. Primero las maestrías, ¿cómo ayudan al coach en, su, en el proceso de, de coaching? Las maestrías son habilidades que un coach debe tener. Ahora, esas habilidades, por ejemplo, escuchar activamente es una habilidad, pero hay intrínsecamente... Las maestrías tienen valores, por ejemplo, el respeto hacia el otro, el reconocimiento al otro, no juzgar. Y también las maestrías tienen mandatos para los coaches. Pues entonces, el, el, el, el coach debe vivir la maestría. Es decir, cuando no está haciendo sesiones de coaching, debe estar viviendo la maestría en una forma personal. Las maestrías en una sesión de coaching dan consistencia, permiten avanzar un paso a la vez, permite descubrir lo desconocido, dan dirección, construyen, es decir, nada queda al azar. A través de la maestría, en una sesión de coaching, nada queda al azar. ¿Para, ¿Para beneficio de quién? De nuestro cliente. Por otro lado, quiero decirte que las maestrías en una sesión de coaching se entrelazan, tal cual se entrelazan los hilos para crear una alfombra. No sabemos dónde empieza un hilo y no sabemos dónde termina otro. Simplemente se entrelazan. El hilo renuncia, mi querido amigo, a ser hilo para convertirse en un bello tapiz. Así actúan las maestrías en una sesión de coaching. Actúan, para transformar a las personas, para ayudar a la transformación y llevarlos a otros niveles, a su mejor versión. Es así como las maestrías juegan un papel importante en un proceso de coaching y en el coach. Bueno, muchas gracias Juan Carlos por excelente explicación. Tenía otra pregunta para ti, pero veo que en esta explicación me la, me la contestaste, ¿no? Y te agradezco por, por eso. Gracias, León. Gracias a ti, León. León. Sí, estoy aquí. Muy bien, León. Eh... Ya habiendo terminado Juan Carlos, ¿qué pudieras compartir con nosotros acerca de tu experiencia con el poder transformador de las maestrías? Eh, gracias, Doménico. Bueno, déjame o déjenme dibujarles, dibujarles algo, ¿no? Un día desarrollando un programa al que llamé Everest, eh, por la similitud que tiene esto con la vida, con alcanzar metas me preguntaba, ¿no?, ¿qué hacían los escaladores para llegar a la cima? Y después de estudiar mucho y ver muchos documentales, eh, pude comprobar que solo llegaban y sobrevivían aquellos que estaban enfocados en el presente, en el aquí y en el ahora. Y desde ahí podían empezar a transformar sus vidas, y que desde ese espacio de silencio llamado plenitud, eh, de ahí surgían, eh, digamos, todas las posibilidades para ellos seguir avanzando y poder ir escalando eh, hacia su meta. El escucharse desde ese silencio, el sentirse y así poder expandir todo su potencia. Y tú me pudieras preguntar, Domenico, ¿y qué tiene que ver esto con el coach? Yo te diría que todo. Y te explico el por qué. Cuando un cliente llega a nuestras vidas, nosotros como coaches, viene buscando su Everest, viene buscando su meta. Y, y viene a veces con mucha incertidumbre y a veces también con muchos miedos, porque no sabe cómo alcanzarla y por eso recurre a nosotros. Y en esa, en, esa, en esa búsqueda de, de saber cómo, cómo, cómo llegar allá, el coaching nos ofrece un, un, un, una gran herramienta que es brindarle un espacio de confianza seguro para que él desde allí pueda bajar su ansiedad, bajar sus miedos y poder decir qué es lo que quiere y cómo lo quiere hacer. No importa que en el principio sea confuso, ni para eso está, digamos, el coach, para acompañarlo, ahí clarificando todo, todo, toda su, su visión a donde quiere llegar. Y yo hago esta comparación con el Everest, porque para llegar al Everest hay que, hay que, hay que pasar por estaciones. ¿no? Tú vas de una estación a otra estación, ahí descansas, reflexionas, recobras energías. Y después avanza a otras personas. Estas son las estaciones que yo llamo, en nuestro proceso de coaching, nuestras siguientes sesiones de coaching. Y en, esas, y en ese transitar de, entre una sesión o estando en la sesión, ahí es donde desde esa confianza que ya existe para que el, el, el cliente empiece a mostrarse, a descubrirse, a ver toda... Eh, su, su potencial, a expandirse, a percibirse inclusive, a decir, bueno, sí, yo, yo, yo puedo dar este paso, yo puedo dar el otro, a mantener ese foco claro hacia dónde quiere ir y que allí se le pueda brindar toda la oportunidad de, de él entender cuál es el propósito de estar allí, de seguir adelante y que además pueda haber diferentes opciones por dónde caminar. Diferentes opciones para poder llegar a su, a, a, a, a, a, al, al resultado deseado, que es la cima. en ese y, y, y ahí veo que el cliente empieza a sacar y dice, wow, o sea, necesito buscar algo que me ayude, algo que me, que me dé soporte para, para poder avanzar. Y entonces empieza a buscar, digamos, todos esos sistemas y estructuras de apoyo que es parte de, de, de, de la maestría, empieza a mantener sus propósitos más claros, a ver que hay más posibilidades. Y esto va sucediendo mientras va avanzando, mientras yo digo va subiendo a su Everest, y va posicionándose en cada estación, que son sesiones tras sesiones, tras sesiones, que va él avanzando para llegar a su meta. Una vez que él llega a su meta, una de las cosas que yo he podido comprobar y que me da muchísima satisfacción es que a veces la, la meta no, al final, no es lo más importante para el cliente, sino en quién, se, en quién se transformó durante el proceso. ¿Por qué? Porque hubo un crecimiento y hubo un crecimiento dado desde su responsabilidad, dado desde... Que él pudo tener la fortaleza y el descubrimiento para sacar todo su potencial, todas sus herramientas y poder escalar esa montaña que al principio veía nublada porque había mucha nieve, porque había mucha avalancha, porque tenía miedo, porque tenía incertidumbre y en el proceso de coaching se transforma limpió sus gafas, siguió adelante, cogió su morrar con todas sus creencias, vació lo que no le servía y se montó con todas las herramientas que lo llevó a la cima. Pero cuando esa persona está allí, está totalmente transformada, no solamente de la, del poder haber llegado a la, a la meta, sino que hubo una, una expansión de conciencia, porque vio e hizo cosas que antes no había podido hacer, y que estaban en él. ¿Y qué hizo el coach? Lo acompañó, desde el silencio, desde la exploración, desde la indagación, desde, el, desde la unicidad, se convirtieron en uno. Y el coach jamás le dijo por dónde, cuándo, ni cómo debería ser. Fue el cliente que se fue descubriendo en ese proceso. Juntos co-crearon un camino, sí, es verdad. El cliente necesitaba al coach para que lo acompañara, pero el coach necesitaba al cliente también para él crecer. Entonces, esa escalada fueron juntos hasta que el coach le dijo, Viste lo que lograste. Y viste en lo que te transformas. Y yo quería terminar, digamos, este, este, este relato con algo que me, a mí particularmente me, me gusta mucho: de algo que dice Graham Alexander, ¿no? Que los coaches no le dicen a la gente qué hacer. Un gran coach es un hábil escucha. Y por último, un gran coach. Ayuda a descubrir las respuestas que están dentro de ti. Y de eso se trata el coaching. El coaching es un espacio para crecer, para avanzar, para conectarse con uno mismo, para tomar acción entre sesión y sesión, para ver si voy bien en mi escalada al Everest. Excelente. León, maravillosa tu, tu parábola. Y quisiera que por favor nos dijeras. ¿Cuáles consideras tú habilidades que distinguen a un coach de excelencia? ¿Cuáles son las habilidades que distinguen a un coach de excelencia? Eh, esa fue sí, la pregunta. Ajá. Correcto. Ok, que te escuché entrecortado. Mira, la primera habilidad que debe distinguir a un coach, son varias, pero para mí es una, entrar al espacio mágico de la sesión sin carga, sin juicios. Otro, estar. Y cuando te digo estar, es estar para el cliente, no para ti, es para él que tú vas a estar. Porque la sesión de coaching, el proceso de coaching, no se trata del coach. Se trata de nuestro cliente. Y obviamente tiene que haber respeto, confianza y sobre todo, Domenico, creer que el proceso funciona. Muchas veces se pierde la sesión de coaching antes de entrar a la sesión de coaching. Cuando vamos con cargas, con juicios, cuando vamos ya con las preguntas diseñadas. Mira, una de las cosas que yo más me sorprendo es cuando tu pregunta o cuando la pregunta llega. ¿Y llega de qué? De estar presente, de estar con la escucha comprometida con tu cliente, de estar unido a tu cliente. Como decía Juan Carlos, entrelazarse para formar esa, esa alfombra entre el cliente y tú. Para mí es eso. Buenísimo. Y ya para finalizar, ¿podrías decirnos qué diferencias has observado en los clientes antes y después de un proceso de coaching? Sí, definitivamente vuelvo vuelvo a la parábola del, del de, como tú la llamaste, del Everest. Llegan con la incertidumbre de no saber cómo avanzar. Y durante el proceso tú vas, digamos, como que viendo, inclusive cómo cambia su ánimo, su cara, su, su, su, su, su, su, su, sus, sus emociones, cuando cada vez sientes que él va quitándose capas, que lo van poniendo y descubriendo, y separo la palabra descubriendo, se va descubriendo para hacerse o para transformarse en lo que verdaderamente es para llegar a su meta. Y en esa transformación, fíjate que la voy viendo, que es lo más importante del proceso, que la vas viendo cuando va avanzando, no al final. Al final, como te dije, ya tú has vivido con tu cliente toda esa esa, esa, esa transformación durante el proceso. Ya cuando él llega a su meta, ya tú sabes que está ahí. Como decía, ya tú viste el, el, el proceso de la oruga, como decía Juan Carlos, convertirse en la mariposa que es, o de la bellota, convertirse en el roble que es. Y eso es lo hermoso del coaching. Eso es lo que hace de esta actividad profesional, algo único. Cuando se vive un proceso de coaching de excelencia y que nosotros tenemos, digamos, como marco de referencia las maestrías de la IAC, eso sucede, sucede. Y sucede para bien. Gracias, Doménico. Excelente. Excelente. No se escucha, a Domenico. ¿Aló? Ahora sí. Doménico. Domenico. Domenico. Domenico. Domenico. Okay. Doménico, te escuchamos Ok eh, Sabes Carlos, que Escuchando a León eh, Me puse Me puse a pensar pues, eh, Que yo para Ordenar mis ideas En relación al tema que estamos tratando El día de hoy eh, Se me ocurrió algo ¿Qué mejor manera que hablar acerca del poder transformador de las vidas? ¿Qué ha observado durante el proceso que viví? Doménico, no te escuchamos. Ok, entonces te comentaba Juan Carlos que eh, muchos de ellos, muchos de, la, de los clientes a, lo, a los que le pregunté que me respondieron, me manifestaron que habían llegado a la sesión de coaching eh, con mucha incertidumbre, con incluso hasta angustia y temor pero a medida que iba avanzando el proceso, se dieron cuenta que eran los protagonistas. Que todas las respuestas a las incógnitas con las que habían llegado, estaban en su interior. Su coach no les dijo qué hacer ni cómo hacer. Sin embargo, ellos fueron descubriendo potencialidades, dones y habilidades que antes no habían visto se plantearon metas propósitos objetivos y la estrategia para lograrlos pero esta estrategia era muy particular estaba diseñada a su medida y por ellos mismos muchos de ellos incluso se dieron cuenta que podían replicar ese resultado en otros aspectos de su vida Hubo uno que me llamó la atención. Se perdió nuevamente el audio. Sí, se perdió el audio. Sí. Eh, Les comentaba sí. que... Eh, ¿Me escuchan? Sí, Domenico, volviste otra vez. Ok. Ok. Les comentaba que uno de esos clientes me regaló su propia definición de coaching. Que decía, el coaching es despertar el gigante poderoso que llevamos dentro. Entonces, Juan Carlos, León y a todos los presentes, eh, quisiera decirles que cuando un ser humano... Eleva su nivel de conciencia de esta manera, no vuelve a ver el mundo y a sí mismo de la, de la misma forma. Estamos en presencia de una transformación. Domenico, Cuéntame, Juan carlos a mí me encanta tu trabajo porque estás haciendo, junto con Juan Carlos Apablaza, nuestro presidente, un trabajo fenomenal, tanto en en empresas como personas jóvenes, personas adolescentes. Y a mí me encanta el tema de la adolescencia, de la niñez. Eh, pero, ¿cómo sé yo en, en una sesión de coaching, o terminando la primera sesión de coaching, que la maestría ha llegado desde esa primera sesión al cliente? Bueno, eh, Juan Carlos, eh, déjame contarte pues que eh, yo he, he visto pues que cada cliente es único e irrepetible y cada sesión es distinta, pero hay efectos que pueden ser indicadores muy buenos que le pueden decir a un coach cuándo está presente una maestría, cuándo ha hecho un buen eh, uso de la maestría por eso te puedo decir, cuando un cliente eh, se, siente, se siente cómodo y, y ve a su coach como una, una persona que le brinda apoyo, podemos decir que se ha creado y mantenido una relación de confianza. Cuando percibe, aprecia, tiene un mayor aprecio de, su, de sus capacidades y está dispuesto a ir más allá de sus paradigmas, podemos decir que se ha percibido, afirmado y expandido su, su, eh, su potencial. Cuando ese cliente siente que... Se fue el audio. Domenico. Te comentaba, Juan Domenico. Carlos, que cuando ese cliente... ¿Me escuchas? Sí, sí. Te, Te comentaba que cuando ese cliente se siente eh, comprendido, validado y no juzgado, el coach en esa sesión de coaching ha escuchado con compromiso. Y así podemos ir muchos efectos que permiten eh, decir que se han, se han manejado en las maestrías, que las maestrías han estado presentes en la sesión de coaching, lo cual nos va a dar conciencia de que esta ha sido una sesión de, de, de excelencia y muy probablemente los resultados sean extraordinarios. Y Domenico... Eh... Dentro de una sesión de coaching de tantos clientes que has manejado, eh, ¿cuál es el, el eh, o mejor dicho, de esos clientes, el desempeño más alto que tú has visto de manera inmediata cuando tú aplicas esas nueve maestrías que la vivimos todos día a día eh, y que en una sesión se aplican? Evidentemente en el coaching que nosotros practicamos en la IAC c ¿Cuál es ese desempeño que ha alcanzado un cliente durante una sesión de coaching contigo? Bueno, eh, Juan Carlos, te cuento que estoy muy, muy de acuerdo con lo que dijo León. Eh, pienso que los coaches debemos, ir, debemos llegar a una sesión de coaching sin expectativas, con la firme disposición de entregar nuestro tiempo nuestra atención a nuestros clientes. Y considero que cuando un cliente asume la responsabilidad de su logro, entiende que tiene todo lo necesario para llegar a la meta. Y eh, es consciente de sus capacidades. Y eh, está consciente de que puede diseñar la mejor estrategia para, para lograrlo, estamos en presencia de una gran victoria. Solo con el hecho de que el cliente asuma la responsabilidad y sea consciente de sus capacidades y esté dispuesto a dar, a dar el paso, eh, estamos ya en, eh, en presencia de una gran victoria. Considero que eso es lo mejor que puede suceder en una, en una sesión de coaching. Domenico, a Domenico, yo que soy médico y, y siempre estoy muy pendiente de esos detalles cuando alguien se acerca a, a mi consulta como médico y no solamente a mi consulta como médico, sino a mi consulta como profesional de la salud, pero ¿cómo distinguimos los coaches que esa persona necesita un nivel de atención diferente al del coach, que no necesita un psicólogo un psiquiatra, o una ayuda diferente a la nuestra, o una asistencia, un acompañamiento diferente a la nuestra. ¿Cómo, cómo podemos nosotros los coaches no cometer el error de caer en, en, en la atención de alguien que no está preparado para una sesión de coaching? Porque nosotros no tratamos personas con condiciones mentales, patológicas, ni mucho menos. Eh, pero sí tratamos a personas que quieren ir más allá de lo que han alcanzado con una conciencia plena. ¿Cómo detectamos a esas personas que, que necesitan un nivel de atención diferente al del coach? Ok. Bueno, eh, los principios éticos de la International Association of Coaching eh, son muy eh, precisos en ese sentido. Eh, establecen pues que nosotros los coaches debemos poner... Eh, Especial atención en, el, en la seguridad y el bienestar de nuestro cliente. Cuando un coach, por la observación, eh, la escucha con compromiso, por eh, la entrega que ha tenido con su cliente, percibe el menor indicio de que existe una condición especial, de que hay algo, un, un, uh, un comportamiento que puede poner en riesgo esa seguridad y el bienestar del cliente, debe inmediatamente referirlo a otro profesional. Porque obviamente eh, los, los coaches no tenemos las competencias para hacer ningún tipo de, de, de diagnóstico de este tipo. Bien lo decía Thomas Leonard, eh, el coaching no trata de sanar personas enfermas, trata a, a que personas sanas se vuelvan extraordinarias. Esa es la esencia del coaching. Gracias por tu pregunta, Juan Carlos. Así es. Y es una pregunta muy interesante que debemos tener en cuenta todas las personas que hacemos coaching, ¿no? Y no meternos en, en, en circunstancias en las cuales quizás las personas eh, confundan este tipo de acción. Y, Domenico, yo te quiero hacer una última pregunta así bien interesante en vista de este mundo tan cambiante de este mundo tan avanzado y de este mundo que se nos presenta con, en la actualidad con generaciones de humanos muy avanzados, generaciones de humanos que están naciendo eh, con cerebros espectaculares, con tecnología a la mano, con tecnología que viene del útero ya incluso demostrado científicamente con códigos genéticos muy avanzados. Eh, y que dentro de unos 15, 20 años quizás, eh, los muchachos que hoy tienen 16, 20 años van a estar dominando el mundo en todos los ámbitos. Y la forma de pensar va a estar totalmente diferente. ¿Cómo nos estamos eh, preparando para nosotros tener ese papel de coach en el futuro? Porque yo, con la edad que tengo, espero vivir unos 20 años más adelante a ver porque nadie se va a querer perder este capítulo. ¿Cómo, cómo nos, nos preparamos los coaches para ese, ese futuro que ya estamos en él? Sin duda, Juan Carlos, vivimos momentos de cambios vertiginosos. De hecho, está en pleno desarrollo la Cuarta Revolución Industrial, que se caracteriza por eh, importantes avances en el campo de la biotecnología, la, la nanotecnología, la informática cuántica, eh, la robótica, eh, impresiones 3D y vehículos autónomos todo esto va a impactar en los grupos humanos sobre todo en las organizaciones y muy especialmente en la forma como percibimos el trabajo hoy en día los coaches el papel de los coaches va a ser determinante en el acompañamiento de, de, de esos seres humanos para gestionar todos estos cambios que están ocurriendo y para que estos seres humanos tomen las mejores decisiones en ese sentido. Por lo tanto, nosotros los coaches tenemos una gran responsabilidad. Seguir comprometidos con nuestra profesionalización. Seguir entregando valor agregado en cada proceso. Y muy especialmente, tenemos eh, el compromiso de asumir las nueve maestrías del coaching como una filosofía de vida y vivirlas. Esa, esa es la mejor manera que tenemos nosotros los coaches de dar, de agregar valor a nuestros clientes, de acompañarlos de la mejor manera y de montarnos sobre esta ola que, que ya está en movimiento. Gracias, Juan Carlos. Y gracias a todos los presentes. Bueno, buenísimo. Me encantó tu respuesta, eh, Doménico, porque la, la conecto con lo que yo hago. La conecto con lo que yo hago como médico. Eh, He tenido la oportunidad de, de pensarme hace algunos años y de hacerme muchas preguntas antes de ser coach y siempre me preguntaba cuando veía un paciente si lo que yo tenía al frente era lo único que yo podía hacer, si era lo único en lo que yo me podía basar en el, el análisis clínico de una persona y, e indicarle una cirugía o indicarle un tratamiento X o en caso de ver niños que trato mucho y... Siempre me pregunté qué otra herramienta yo puedo utilizar eh, para yo seguir avanzando en mi vida profesional y no ser el médico tradicional que se forma en las universidades con un ego extraordinario, del cual se da cuenta uno cuando comienza a navegar por estos mares del coaching. Y que revisé arduamente en el pensum de la universidad donde me gradué, en la Universidad de Los Andes en Mérida, aquí en Venezuela, y no conseguí una materia que me hablara de la aproximación y el acompañamiento del paciente. Nunca la conseguí. Y les puedo mostrar el pensum de la universidad. fue tan sorprendente? De la aclaración que hasta se congeló. Sí. <risa> Doménico, ¿estás por ahí? Sí, León, por qué estamos. Sí, Juan Carlos Vega. Como que pasó por ahí el corte de luz. <risa> Sí, okay. se fue, se fue. Bueno, este, no sé, si quieres damos paso a los capítulos que nos acompañan. ¿Sí? ¿Quién sería el primero? Permíteme, permíteme eh, La dama. León, por acá está llamando. Juan Carlos, vamos a ver si podemos hacer algo acá para que él pueda participar. Ok. Tengo un speaker, uh, Juan Cabo. Doménico, sí, se me cortó la, la, la comunicación con internet. Y bueno, y, y nunca encontré eso, Doménico. Nunca encontré eh, eh, esa materia que, que me diera ese placer de aproximarme al paciente como lo estoy haciendo en este momento. Y los resultados, una vez que me certificó de coach, aplicando mis nueve maestrías, que las vivo día a día, tal cual como me impactó esa palabra la primera vez que la escuché, que me dijo, vive la maestría a la plenitud de tu vida, día a día, en tu vida, en tu profesión, en tu hogar, en tu casa, en tu trabajo. Y es lo que he hecho desde ese momento hasta acá, y los resultados han sido espectaculares. No sabes cómo he crecido en mi consulta como persona, viviendo esta nueva maestría de la Internacional de del coaches, De verdad que me siento sumamente par o, o, o completo como parte de lo que yo andaba buscando y que me hacía preguntas que evidentemente no podía contestarlas porque no estaba navegando en este mundo. Es interesantísimo todo el proceso y evidentemente el proceso que cumplen o que viven mis pacientes cada vez que les hago un mini coaching, como les digo yo, en el consultorio, porque ellos no saben que se lo estoy haciendo, pero evidentemente si sí, consigo ese cuando se establece la confianza, cuando percibo que, que la persona que expande, cuando Juan Carlos, tengo una, tengo una pregunta para ti, mi querido amigo. Las personas que acuden a tu consultorio, ¿qué buscan? ¿Al coach o al doctor? Y que le da herramientas y que le da propósitos claros para seguir en ese proceso de cura. Excelente Juan Carlos. Una una pregunta más, Juan Carlos, eh, desde la mirada del doctor, entonces cómo vives tú las maestrías. Mira, las maestrías la vivo cuando cuando le hago las eh, le hago las preguntas en eh, este momento un paciente y le hago las preguntas de valor pertinentes. ¿Qué haces tú por tu salud? ¿Qué vas a hacer tú para hacer el examen que te estoy dando? ¿Qué estás haciendo tú porque tu salud mejores? mejor? Eso? ¿Qué estás haciendo tú para vivir de una manera diferente? ¿Entendiste lo que te digo? El abrazo, el, el, la mano en el hombro, ese... ese ese momento de, de confianza, ese momento de establecer esa confianza. Yo tengo muchos colegas que ni siquiera miran a los ojos a la gente y le recetan sin mirar y levantar la cara. Esa, esa mirada de ver a esa persona y sentir lo que lo que está transmitiendo y que esa persona sea escuchada es, es, es primordial. A mí me encanta la maestría 3 el escuchar a esa persona y escuchar sus matices, escuchar sus voces, y que cuando tú haces esa pregunta de valor, las personas te respondan de una manera espectacular, eso es el coaching definitivamente, y que cuando la persona regrese, regrese con más ánimo, regrese con más optimismo, regrese ya diagnosticada, y regrese diciendo, me sentí escuchado, me sentí que, que mis cosas valieron, eh, clarifiqué mis acerca de lo que padezco. Eh, me, el médico me dio herramientas para seguir avanzando en mi corrección. Este, las posibilidades de hacer cosas diferentes a las que hago ahorita para obtener una cura, ahora las veo más claras. Y el médico me reemplazó a mí a tener estructuras que yo ni siquiera sabía que me podía apoyar. Imagínate, divino es maestría. Bidireccionalmente, pero sobre todo que tú una carta, como te intervención en la cosa que yo le hice, que es cuando la carta del paciente eso es empoderante, que te empoderas tú como médico, en el caso te empoderas tú como coach. Y cuando cierras el consultorio, te vas con la cabeza en alto diciendo: Hoy hice lo que muchos colegas deberían hacer y que estoy dispuesto a, vamos a decir, desde el punto de vista religioso para que la lo aprenda a cuánta gente lo necesita en el mundo excelente, gracias Juan Carlos gracias por tu intervención muy amable gracias a ti Juan Carlos por la pregunta gracias Juan Carlos gracias eh... Vamos a darle eh, la palabra. Invitamos a Betsy a que tome la palabra como invitados este, para apoyar y, y, y quiero reconocer el esfuerzo de estar transmitiendo desde Venezuela. Sabíamos que esto era un desafío, pero justamente para eso estamos, para desafiarnos a lograr integrar a los distintos capítulos y a los distintos países y sobre todo a Venezuela, que sabemos que es un país que está... Este, en una situación compleja, así que quiero agradecerles hasta donde vamos hasta ahora e intercambiar un poco la visión desde la participación de, de los líderes y en primer lugar de la dama, quien puede dar alguna, alguna opinión sobre esto que implica el empoderamiento de las maestrías. Así que Betsy... Puedes tomar la palabra. Gracias. Gracias. Gracias, Gerardo. A mí me gusta aprender del presente, de las anécdotas y esto que hemos visto en esta primera parte de, de este webinar, a través de los compañeros de Venezuela, mientras escuchaba, aprendía, yo introspectaba. Y aquí acabamos de ver maravillosamente, posiblemente dos de las maestrías maravillosas del coaching y es procesar en el presente y hacer surgir posibilidades y cómo la espera en un proceso de coaching, aquí acabamos de ver lo que es la espera del proceso del otro, cuando sabes que se va la luz, que se va la señal, que, se, que no ve claro, que no escucha claro y cómo el... El, el otro ser humano tiene las maneras posibles de buscar, lo conectamos inmediatamente a un celular, le hicimos una conexión a través de, o, de otro compañero. Y a la larga de toda esta experiencia eh, que sin querer eh, acaba de suceder por razones obvias con Venezuela, podemos apreciar realmente la inmensidad de posibilidades que tenemos a través del coaching de poder hacer ese procesamiento en el presente, en la realidad que se está viviendo y hacer surgir de eso grandes posibilidades a pesar de cualquier pesar que pueda estar viendo el otro. Así es que con esa parte hago introducción, felicitando a mis compañeros de Venezuela que nos han mostrado en pleno vivo. Yo sé que no era su intención hacerlo, pero aprovechamos que... Por lo menos sí se ha podido ver ese procesamiento ¿no? de, y ese surgimiento de posibilidades que lo han hecho extraordinariamente bien hasta ahora. Eh, las anécdotas que han contado también. Eh, la palabra poder, yo quise investigar un poquitito y qué, ¿y qué rayos es poder, ¿no? Y encontré por ahí que poder designa, eh, es una palabra que designa la capacidad o la posibilidad de obrar, de producir efectos. Eso es poder, producir efectos. Y en ese poder transformador del coach, con maestrías, eh, yo quiero imaginar... Eh, Gerardo, si ahí, puedes apagar, apagar ahí, eh, controlar algún micrófono de alguien que anda por ahí. Gracias. Entonces, entonces, desde... De lo tiene un día. No, era, de Nivelo, mira que es como estando por antín. ahí no le trae a... nada. Gerardo, ¿tienes control o Venezuela tiene control de inhibir micrófonos? Lo tiene, lo tiene Nicaragua y ya lo está silenciando, ya, ya silenció. Gracias. Entonces, basado en esa palabra poder, que es ese producir, la capacidad de producir efecto, cuando quiero pensar en el coach con maestrías y qué es el poder transformador que tiene me lleva a alucinar de grandes posibilidades que tenemos para contribuir con ese mundo mejor en la vida del otro en la vida de nuestro coach y yo no quiero hablar de diferencias quiero hablar de posibilidades no es que esto nos hace diferentes es que nos abre a un mundo de posibilidades distintas para el, el pensar del otro, para la vida del otro, que es el servicio que damos, ¿no? Y eso no importaría entonces de qué asociación, de qué escuela yo me formé. El diferenciador no está en la técnica que aprendí. El diferenciador para mí ha sido hasta el día de hoy en saber el tipo de persona en que me puedo convertir para el otro para utilizar la técnica del coaching para el otro entonces ¿qué ha sido para mí encaminarme yo me quiero referir al poder transformador a través de las maestrías desde lo que ha sido para mí encaminarme en esta ruta en esta práctica del coaching que es lo que nos une hoy a todos en este día eh, cómo ha sido ese viaje esa ruta y, y es una pregunta que me hago a mí misma y aprovecho para hacerla a todos ustedes. ¿Cómo ha sido esa ruta? ¿Cómo ha sido ese viaje? Buscando ese mejor estándar del coaching para servir con excelencia, ya sea desde la medicina, ya sea desde el mundo corporativo donde yo lo hago, desde el mundo de los terapeutas, desde el mundo de la docencia, donde quiera que lo estemos haciendo. Y a mí me ha gustado muchísimo la forma en que lo propone la IAC porque me ha permitido realmente eh, tener una mirada apreciativa hacia lo que la maestría, que no es que la maestría es solamente de la IAC, la maestría es nuestra, de cada uno de nosotros. Las maestrías las propone la IAC, pero no las inventa la IAC. Las maestrías están intrínsecamente en nosotros y por eso hoy estamos aquí reunidos inclusive, sin sospechar de dónde viene cada uno, pero hemos abierto este Zoom a todos, a todos los entusiastas del coaching, a todas las escuelas, a todas las asociaciones. No solamente proponemos estos webinars para los coaches certificados o afiliados a la IAC, porque ese es el gran poder transformador, el compartir el poder crecer, como decía tomás Leora, en esta gran villa de coaches. ¿Cómo ha sido para mí entonces este viaje realmente de, de, de, en esta ruta? Para mí ha sido dos cosas fundamentales y espero que a ustedes la pregunta les esté haciendo resonancia. Comprender los valores que están detrás de estas maestrías que pro, promueve y que vuelvo y repito, están en cada uno de nosotros, no le pertenecen a una asociación, son las, las posibilidades que tenemos de ser mejores personas, mejores coaches. Y cuando hablo de esos valores que están detrás de estas maestrías, como el aprendizaje permanente, el mantener siempre esa curiosidad de buscar cómo ser mejor, cómo autoobservarme, cómo analizar mi sesión, estar abierto a la innovación y al cambio, Estar abierto a la disrupción, estar abierto a los nuevos acontecimientos, estar abierto a ser inclusivos y a ser totalmente aperturantes, de mente abierta a la diversidad y a lo que está sucediendo en el mundo, en el mundo de mi coaching, no solo en el mundo general. Estar abiertos también a, a tener apertura de, de cambiar de opinión, estar abiertos a equivocarnos, estar abiertos a fracasar en una sesión, Estar abierto a fracasar en un proceso y tenemos muy baja tolerancia a veces al fracaso porque el mundo nos ha encargado a, a, a ponernos en ese lugar. Estar abierto a posibilidades de pensamientos distintas a la nuestra, a tener humildad ontológica de que la realidad no es solamente como yo la veo, que hay una realidad al frente. Estar abiertos a asumir esto con una responsabilidad y darle sostenibilidad al proceso y a la profesión a la cual nos, de, nos dedicamos. Estar abierto a algo que me encanta, que proponen los valores también de la IAC, a buscar esa paz interior y a centrarnos desde ese lugar para poder contribuir hacia el otro. Lo que no se tiene y lo que no se trabaja y lo que no se revisa dentro de nosotros es imposible poderlo eh, manifestar hacia afuera porque no lo vives, porque no estás buscando ese, ese estado de paz interior. Y por último, la última de los valores es estar a, eh, conscientes de la integridad que hay que mantener en esto y para eso todas tenemos que tener un código ético en el trabajo y estar vigilantes a eso. Pero para todo esto es para llegar posiblemente a... A elevar nuestro estándar, no comparándonos con otros, sino con nuestro propio desempeño. ¿Cómo lo puedo hacer mejor ahora? ¿Cómo puedo mejorar mejor este año, valga la redundancia, cómo lo puedo hacer mejor este año de lo que fui el año pasado, este día de lo que fui ayer? Entonces, para mí, la, la captura detrás de las maestrías que son nueve, diez, le puedo incluir dos mías personales si quiero, si es lo que me hace un mejor ser humano, están los valores. Lo segundo que me ha guiado en esta ruta ha sido que como una persona amante del aprendizaje, amante de, de la ciencia, para mí era muy importante tener una estructura, un paso a paso, y una de las cosas más maravillosas que encontré al estudiar las maestrías hasta el día de hoy es que puedo ver eh, eh, la forma en que lo proponemos cuando estudiamos las maestrías, entender la definición, entender el impacto que tiene cuando me comporto con esa maestría, luego entender cuáles elementos claves están en esa maestría, cuáles son los elementos disfuncionales que es contrario a tener la maestría, poder entender mis conductas contrarias a la maestría. Todo eso es en la parte que estudiamos día a día cuando, cuando estamos en este mundo de la IAC. Y algo importantísimo, los comportamientos eficaces, los comportamientos ineficaces. Para mí todo esto me dio una gran posibilidad de entender no solamente lo que una escuela un día me enseñó, que fue la técnica del coaching, sino cómo opera eso dentro de mí. Y yo como persona muy proclive a entender las cosas necesitaba ¿cómo, cómo me pasaba el coaching por el cuerpo, decía yo. Y a veces yo uso una anécdota que digo, si tuviera que de verdad devolverme atrás, yo creo que tendría que ir a devolver la plata a un montón de coaches Porque quién sabe de la forma en que aprendimos a ser coaches. Pero definitivamente el coach se hace coachando. El coach se hace observándose frente a ese espejo. El coach se hace revisando sus valores. Y de las cosas más maravillosas que he tenido en esta experiencia hermosa del coaching ha sido que a través de practicar día a día las maestrías, aprendí a hacer, a hacer un coaching más auténtico. Y no solo desde ese lugar de la consultoría o desde ese lugar donde tú sabes lo que le está pasando al otro, sino buscar dentro de uno la autenticidad del ser humano. Lo otro es que me permite tener más confianza porque tengo una ruta de cómo manejarlo. Lo otro también es que me permite atraer la atención de mi coachí, de quien escucha y de la escucha de mía como coach, desde un lugar de, de, de, la, de, la, de la humildad ontológica, de entender que la realidad y el punto de vista mío no es el verdadero y que existen cualquier cantidad de referencias o de puntos de perspectiva. Me ayudó también a creer que el relato más original es el relato que cuenta el otro, no el que yo creo en mi memoria como ser humano de sesgos y de mapas mentales que tengo. Y que los mejores problemas en esta vida, personal y profesional, se resuelven a veces con las mejores preguntas y no con las mejores respuestas que pueda uno tener. Aprendí que saber a preguntar no es hacer la pregunta más inteligente, sino la pregunta que tiene sentido para el otro. A veces con un simple por qué y que no tiene nada de inteligente, pero tiene tanta resonancia en el oído del otro que esa es para mí la pregunta de verdad más poderosa que puede resolver un problema. Despertar, una invitación que hago a todos nosotros es a despertar la curiosidad. Creo que practicar las maestrías de lo mejor que me han llevado es a practicar la curiosidad. Quien no está practicando la curiosidad, yo creo que está ignorando que gracias a ella practicarlas, puedes dejar de viajar en tus propias autopistas mentales y pasarte a las autopistas laterales, a la autopista del otro, a la realidad del otro. Para mí... La curiosidad ha sido el detonante que me ha permitido vivir las maestrías de una forma más auténtica. Gracias a todos por escucharle. Gracias, eh, Sierra Bexi por, por su exposición magnífica. Eh, vamos a darle la palabra eh, a José Ángel Arán de México, México. Hola, muy buenas noches. Este... Muy, muchas gracias, Betsy, por esta gran reflexión desde, desde el interior de tu corazón, de tu mente. A Juan Carlos Vegas, León García, Dominico, Domenico, Juan Carlos Apablaza, Gerardo, Gonzalo y todos los asistentes de, de, de muchos países de aquí, de, de, de América Latina. Me gustaría que me, me dijeran en el chat si me están escuchando, este, para, para estar seguro y, y listo. Muchas gracias. Eh, pues me pidieron que, que hablara desde mi testimonio eh, eh, y, como coach de la IAC, las maestrías, el poder de las maestrías. Y, y voy a hablarlo desde, desde, desde, desde lo personal, desde mi, desde mi experiencia de vida. Eh, yo vengo eh, pues de, un, de, un, de un suceso económico demasiado fuerte, eh, en donde mi esposa y yo con tres hijos chiquitos en esa época teníamos un millón de pesos que vendrían siendo, pues, no sé, 800 mil, no, 600 mil dólares, no sé cuánto sea, 600 mil dólares tal vez, este, que es, era mucho dinero para nosotros. Y yo estaba en una situación cerrada, en una situación muy enfrascado, ensimismado. Venía yo de una, del área automotriz, yo llevando la, las finanzas de una planta de motores de Volkswagen de México y quebrado. Para mí era, era un tema muy fuerte. Y debo decir que yo no buscaba el coaching, sino que el coaching me buscó a mí. Un buen amigo me dijo, oye, ¿por qué no ves esto del coaching? Te puede ayudar, etcétera, etcétera. Y aquí es donde quiero empezar a plantear eh, dos de mis maestrías favoritas. De hecho, cuando, cuando a mí me dieron la designación, que no es un certificado de una designación del, del master Practitioner... Eh, Perdón, José, ¿Puedes hablar un poco más alto, más oh, cerca del micrófono, más fuerte? ¿Ahí ya se oye mejor? Sí, perfecto. ¿Ya se oye mejor? ¿Ya está mejor? Muy bien. Muchas gracias. Este, de repente... Muchas gracias. De repente estas cosas de la tecnología fallan. Eh, quiero hacer un paréntesis. Todo esto que está sucediendo. Eh, felicidades a Venezuela porque con todo lo que están pasando en su país eh, son un son un país eh, ejemplo para muchos países de América Latina eh, y, y les reconozco y alguna y esto que está pasando en esta sesión en vivo pues es incertidumbre porque nadie se imaginaba que iba a pasar esto y precisamente el coaching es aprender a navegar sobre la incertidumbre porque la incertidumbre es, es una gran oportunidad para crear ¿no? y estamos creando en coaching, estamos creando en la IAC, estamos creando desde Venezuela y eso es muy muy importante. Entonces decía eh, eh, que, que aquí en, en esta experiencia de vida que tuve hace algunos años, pues vienen las dos maestrías, mis dos maestrías favoritas. Les decía que cuando me, me, me, me, me dan la designación para el Master's Practitioner de la IAC, me conectan con un, con un coach de la IAC en Estados Unidos, y él una de las preguntas que me dice, bueno, ¿cuáles de las maestrías tú vas a querer plantar a tu vida? Y hay dos maestrías que son mis favoritas, no porque las demás no lo sean, o, o porque sean menos, menos que estas, pero para mí han significado mucho en mi vida. Una es la del procesamiento del presente, y la otra es el de surgir posibilidades. El, el, el procesamiento del presente, porque creo yo que hoy en, en, la, en, en este mundo tenemos un acceso de futuro. Claro, en el futuro están las metas. Yo tengo cuatro empresas ahora, soy empresario dos empresas de coaching y dos empresas que no tienen nada que ver con coaching y cuando eres, cuando tú estás haciendo empresa cuando eres empleado o, o cuando tienes algún problema de repente nos vamos mucho al futuro y es lo que a mí en lo personal me ocurría yo tengo muchos clientes que se van al futuro en un exceso de futuro en donde no están dispuestos o no estamos dispuestos a vivir incertidumbre y donde el futuro que es desconocido genera ansiedad entonces para mí este procesar el presente fue maravilloso y también hay otro exceso que es un exceso de pasado Mucha gente vive del pasado, de, de, de los triunfos del pasado. Cuando yo era joven, cuando yo era ¿qué? X, cuando yo era, yo era Y. Eso me pasaba a mí. Tengo muchos clientes que vienen a la sesión de coaching con un pasado que si bien es cierto fue bonito, pero pesa mucho. ¿no? Pesa mucho que no está sucediendo el día de hoy. Y entonces yo encontré el coaching francamente buscando respuestas. ¿Y qué creen que me encontré? Me encontré preguntas. ¿No? Y por ahí dice Tony Robbins... El ser humano que se hace preguntas no puede evitar la respuesta. ¿No? Y cuando un buen coach, como los que tengo aquí en el panel, porque a mí me da mucho orgullo estar entre maestros del coaching, me siento como si estuviera jugando con Messi, con Cristiano Ronaldo en el fútbol y yo aquí con mi baloncito, ¿no? aprendiendo de estos grandes coaches de, del mundo de la IAC. ¿sí? Entonces yo, yo me encontré primero con preguntas yo mentaba como la que me cuentan muchos clientes es historia del pasado es que yo viera y si no esto y el gobierno y a mí me hicieron yo dije de repente toda esa historia que yo me contaba me la callaron con una pregunta muy poderosa cuando un coach me dijo muy bien y todo eso que has vivido eh, cuéntame cuáles son los recursos que eso te ha dado en el presente y me quedé callado porque una buena pregunta te puede traer del futuro o del pasado al presente. Y nadie me había hecho esa pregunta. Y entonces, cuando tú como coach, o como a ti como y porque yo también he sido y yo tengo dos coaches, uno está aquí presente, Gerardo Silver es mi coach, en el tema personal, y tengo un coach en el, tema en el tema profesional. Cuando un coach te hace una pregunta y te trae el presente como la misión a mí, pasó algo poderosísimo, que fue lo segundo que les quiero compartir en este presente. Me di cuenta de los recursos que yo tenía. Porque, si bien es cierto, lo que me pasó no fue agradable. ¿A quién le gusta quebrar? A nadie. ¿A quién le gusta ver 500 mil dólares? A nadie. O 50 mil, ya no sé cuánto es, pero era un millón, doscientos mil pesos. ¿no? Ya tenemos la conversión. A nadie nos gusta eso. A nadie nos gusta que nos pasen cosas. Una pregunta que te trae el presente, y además una pregunta poderosa en positivo, hace que te des cuenta de tus recursos, como me pasó a mí. Una de tantas de esas preguntas. Y entonces, cuando yo me di cuenta de que a pesar de eso que me había sucedido, yo tenía muchos recursos, como la experiencia, como conocimientos, como me hice más humilde, empezaba a valorar mi familia, me di cuenta entonces y me hice más consciente. Y eso para mí es el procesamiento del presente. Porque el presente es sinónimo de conciencia y el, la conciencia es sinónimo de presente. Lo decía muy bien hace rato, el, el, el, el, el alpinista tiene que estar presente en el metro que va, porque si se empieza a pensar en lo que, ya, en lo que no ha pasado y en lo que fue, se puede, se puede morir de, congela, de congelado. Pues, ¿no? Entonces, realmente para eso fue maravilloso. Y, y entonces, empezaron a ocurrir cosas en lo personal. Primero, con esta conciencia, con esas preguntas, ese procesamiento del presente, empecé a cambiar mi foco. Empecé a dar, por ejemplo, al dinero, diferente forma de ver el dinero, diferente valor. Lo que para mí el dinero era un fin, se convirtió en un medio. Se dan cuenta, el mismo hecho, el mismo, el mismo dinero que es tan tangible, yo tenía un foco, de, de, de, de lo, lo valoraba como un, un fin, para mí era importantísimo, y lo empecé a ver como un medio. Y empezaron a cambiar mis creencias acerca de mí mismo, acerca de la vida, acerca de, del matrimonio, acerca de la, de, de, de, de la sociedad. Y empecé a cambiar mis reglas de felicidad, que yo me di cuenta que tenía muchísimas reglas de felicidad. Y entonces, cuando uno tiene muchas reglas de felicidad y una, y una no se cumple, híjole, qué, qué difícil es esto. Empecé a cambiar mi foco. Y cuando empecé a cambiar mi foco... Empezó a cambiar mi lenguaje, empezó a cambiar mis preguntas, empezó a cambiar eh, la, la manera en que veía las cosas. Y entonces empezó a cambiar mi significado. Todo por procesar el presente. ¿Cómo una pregunta de un buen coach le puede traer a la persona al presente para valorar recursos, para valorar estado, para valorar salud? Y en ese momento hacer conciencia para cambiar el foco significados y entonces para cambiar la energía vital. Empezó a cambiar mi corporalidad, mi fisiología, como por arte de magia y lo digo en, en, en, en, en, en este, ni siquiera en broma porque no es, no es por arte de magia, esa magia que vemos en la televisión de más que más bien está basada en la distracción. Yo hablo más bien de esta magia que está basada en, en el presente y, y, y, y en un buen proceso de coaching. Y como por arte de magia empezó a mejorar mi salud. Y, y, y fue y, y aquí vino algo importante. Yo creo en el poder de la transformación, en el poder transformador de las maestrías, las nueve. Estoy hablando solamente de dos. Ahorita no, no he mencionado la segunda, pero estoy hablando de un constante estar presente. Pero para mí, el, el, el poder de esta maestría me dio transformación. Porque cuando alguien me pregunta, muy bien, y ¿de qué te das cuenta? Ah, bueno, me doy cuenta de, pa, pa, pa, pa, pa, pa, de todo lo que puedo lograr, de todos los recursos que tengo actualmente, de que yo puedo salir de esta situación porque tengo estos recursos, la siguiente pregunta fue, muy bien, ¿y qué vas a hacer al respecto? Y entonces ahí vino un vuelco en mi cabeza, un buen coach, que no solo te hace darte cuenta sino además te hace da, hacerte cargo al respecto empezó a ser mi, mi, mi plan de acción y ahí es donde yo digo la palabra transformación porque la transformación se da a base de lo que vas a hacer en conciencia el día a día la transformación y ahí viene la segunda maestría porque porque esta transformación después de todo lo que les he platicado me trajo posibilidades posibilidades. Y cuando un ser humano es capaz, es capaz, porque todos somos capaz, cuando digo es capaz, no es porque no lo era, sino porque cuando un ser humano hace conciencia de que sí, es capaz de salir de X situación, de, de resolver esta situación, de abrir una empresa, esa relación personal, sentimental, incluso ese tema de salud que tiene, porque aquí hay médicos, entonces... Cuando esa persona se siente capaz, se valora capaz, se abren posibilidades que tal vez nunca en su vida había pensado. Y debo decirlo hoy, yo nunca en mi vida había pensado o creí posible tener cuatro empresas. Es más, para mí era imposible salir de esa quiebra de un millón doscientos mil Era imposible, era mucho dinero, pues. No lo había acumulado en tantos años de trabajo en Volkswagen, pues con eso les digo todo. Entonces, estas dos maestrías para mí han sido, claro, el tema de expresar, el tema de clarificar, el tema de la escucha activa, pero como me pidieron que contara un, un, un, un, un, un testimonio personal acerca de las maestrías, híjole, pues es que para mí estas dos han sido el día a día. El estar en un constante presente, sí, claro, ojo, ¿eh? Yo no digo que esté mal tener metas, pero para mí mi estado actual está aquí. A ver si me escuchan. Mi estado actual está aquí. Y aquí está mi... Perdón. Mis sueños están aquí. Mi estado actual está aquí. ¿Y cómo es que yo puedo entonces llegar a mis sueños o a mis metas? Mejorando mi realidad. Mejorando mi presente. Y el presente se mejora. Abriendo posibilidades. Se mejora cambiando tu foco. Buscando nuevos significados, cambiando tu energía a algo más elevado. Y evidentemente el, el, el, el sueño se va logrando conforme tú vas avanzando en el día a día. Como empresario tengo metas, pero todos los días tengo esa acción en el constante presente, presente, presente. Y aprendí entonces que yo no hago, yo no hago cosas que están bien hechas o mal hechas, porque de repente eso traen cargas emocionales muy fuertes. Aprendí que en el presente hago cosas que funcionan y que no funcionan. Y aprendí en el presente que el futuro es incertidumbre. Y aprendí en el presente que en base a esa incertidumbre yo puedo crear nuevas posibilidades que tal vez no estaban planeadas. Yo les agradezco mucho. Espero esto haya sido funcional para ustedes. Este, gracias, Venezuela. Gracias por el ejemplo en esta navegación de la incertidumbre de la luz, de la red, de, de, de la red y, y, y lo están sacando adelante de una manera muy poderosa, muy transformadora, muy posible. Éxito pleno. Dios les bendiga. Bueno, gracias, este, José. Me encantó. Esto es lo que, lo que también este, es otro punto de vista, otra visión, pero es lo que, bueno, nos comprometimos a compartir que es eh, la, el vivir las maestrías. Yo creo que una de las cosas más importantes eh, con respecto a las maestrías es que no hace falta solamente para el coaching, sino para vivir la vida. Y eso es un concepto que me parece valioso que tengamos en cuenta, porque ese es el poder de las maestrías. Es una forma de vivir y es una forma, como todos los que llegamos a, a, al coaching, llegamos por alguna historia, por algún dolor, por alguna búsqueda, por distintas razones que nos llevan a descubrir nuestro poder y lo queremos compartir con los demás. Es la historia de prácticamente los que estamos acá, que tenemos quizá esa pasión de querer compartir lo que es el coaching. Eh, este, voy a, a compartir la, eh, la palabra con Gonzalo y, y que avance, puedo este, ampliar, pero en este mes en que estamos hablando del empoderamiento humano, que estamos hablando de los desafíos del coaching, creo que justamente las maestrías son más poder humano eh, para los coaches y para las personas. Y bueno, a partir de estos relatos y de todo lo que viene anterior en esta historia de la IAC, desde que una persona como Thomas Leonard se le ocurrió este, en, en alguna época empezar a reunir esto en, una, en un carácter de conocimientos de una profesión. Eh, y probablemente lo que pensaba hoy es, cuando hablamos hoy de... De, de, del mundo bica y de la incertidumbre, y etcétera Me pregunto, ¿cuándo no vivimos con incertidumbre? Pero como que estamos teorizando y creando todo un aspecto, digo, hacia la historia, ¿no? Leía los diarios hoy sobre el conflicto del combustible, en el 70 también lo tuvimos, iba a traer una, ima una imagen, sobre las distintas épocas en que tuvimos todos los conflictos, que han habido, hoy le toca a Venezuela y además creo que, que, que el tema de la incertidumbre es algo permanente y el coaching ha sido un camino para encontrar eso y las maestrías como un aporte, las maestrías y la visión de la IAC y de, de, del desarrollo que ha tenido en la evolución desde que pasó de las competencias a crear un espacio nuevo y a desarrollar lo que hoy estamos apostando todos los que los que estamos acá y en vías de, por lo menos en lo que yo creo que correcto, a mí me, me, me, me, me ha mantenido firme, es en la visión de que el coaching sea uno, de que todos seamos uno, trabajando a favor del cambio del mundo, trabajando desde un lugar de cooperación y no de competencia, trabajando desde lo que realmente hace falta eh, pensar. Eh, me, me, me acordaba de que en los 80 el gran cambio del coaching tuvo que ver con esto de pasar del incienso y del yoga a un coaching más profesional. Y creo que se ha avanzado mucho, y a veces cuando escucho determinado tipo de posiciones, creo que a veces estamos volviendo de nuevo a ponerle al coaching, este, que tiene distintas facetas y distintas formas de verlo, una, una cantidad de, de aspectos y de profundidades que, que traspasan la verdadera necesidad del ser humano y de las personas para contar con coaches profesionales que realmente logren ayudar a la, eh, a la humanidad y al cambio. Quería decir esto porque, bueno, ahora que ya estamos más avanzados y que pasamos todo lo que fue de inicio medio accidentado, hay mucho para compartir, y bueno, esto como queda grabado, no es un, ya un tema que nos preocupe con respecto al tiempo, invito a todos a poder compartir algo más. Y bueno, le, le paso la palabra a Gonzalo porque quería decir esto y después vamos al cierre a comentar una serie de cosas, agradecerle a la gente que se ha sumado en este rato, comentar que estamos en, creo que, seis canales diferentes, transmitiendo desde los capítulos, transmitiendo los perfiles personales, es un gran paso, este, y nada, por ahora, eso. Gonzalo, adelante con tu historia. Per, per, permíteme un momento, Gonzalo, y, y disculpa, es que quiero enviarles un saludo de, par, de parte de Pepe del Río, presidente de la International Association of Coaching, a todos los presentes y a todos los panelistas, estuvo conectado por unos minutos pero se le cayó también la señal se la, se, se, también se le cayó y tuvo que salir y me escribió y me, me, me dijo que por favor les hiciera llegar su saludo por esta vía así que bueno todo todo para ti Gonzalo genial quiero señalar que bueno que que, que esto que yo decía conecta con algo que va a pasar Pepe ha desarrollado en la IAC un cambio realmente trascendente y desde hace dos años la organización se está expandiendo y creciendo y creo que próximamente este, eh, bueno, próximamente se va a dar un, un evento que me parece que es importante y es algo que, que desde la comunidad de coaching del Uruguay hemos venido sosteniendo hace mucho tiempo y es sentar en una mesa a todos los líderes de las organizaciones para discutir, para compartir, para conversar y para ver si se crea algo mejor. Y en eso quiero reconocer la actitud que siempre ha habido en esta idea de de que desde la IAC ha habido un espíritu de cooperar y no competir, de crear, de dejar hacer, de, de, de, de, de poder desarrollar un voluntariado diferente en aras de que los, las personas que están escuchando, que sabemos que la mayoría, por lo menos de acuerdo a las inscripciones, no son miembros o, o están interesados en ser miembros, quiero ratificar esta invitación a unirse a un desarrollo profesional que, que, que apunta a unir a, a, a las personas y a los coaches, pero proveerles de este, de este, de este, de este desarrollo de maestrías y de, y de la certificación, que no es una certificación simplemente por tener un sello, sino porque realmente es un eh, eh, nivel de aprendizaje y un nivel de, de digamos, de rigurosidad Basada en lo que la IA se propone, que no solamente tiene que ver con las maestrías, tiene que ver con los valores, tiene que ver con la ética, tiene que ver con un montón de aspectos. Así que quería señalar eso, agradecerle a Pepe, no lo vi que estaba por acá. Este, y que y bueno, también estaban otros miembros del board, como Fernando Celis, y estaba. Está en Facebook. Eh, bueno, no, no, no, además de los líderes, este, bueno, todos los que se han sumado a, a esta transmisión que todavía continúa. Así que bueno, gracias, eh, León, por, por comentarlo. Gonzalo. Bueno, principalmente quería reconocer a Venezuela en este esfuerzo para liderar esta transmisión, liderar este webinar y lo que sí me gustaría reconocer es que han llevado adelante esta, esta jornada a, a pesar de todas las vicisitudes y esa es una gran demostración de que cuando uno está comprometido las cosas suceden. Y esa es otra de las cosas fundamentales en el coaching. Lo que a mí me tocaba hablar y lo que habíamos quedado en, en charlar, era más que nada la visión que me daba a mí haber estado en el lugar que estuve, mirando las maestrías, cómo se incorporan en la vida, y cuál es la diferencia justamente que hace a, a las maestrías. A, a un coaching magistral, cuando se incorporan en la vida. Y esto es básicamente a partir de un par de ejemplos más, de un par de ejemplos prácticos que me ha surgido en la práctica. A mí me toca revisar como voluntario los planes de desarrollo pro, profesional de las maestrías, que es una de las cosas que la IAC requiere a todo coach que presente un plan de desarrollo personal en las maestrías. es la manera es la manera de incorporarlo a uno, porque aquello que uno tiene incorporado es lo que puede dar. Si uno no lo tiene dentro, no tiene nada para, para dar. Primero está el trabajo personal en las maestrías y eso es lo que la IA se cree. Y en este, en este devenir, de ir a, revisando plan, planes de desarrollo profesional, me ha tocado encontrarme con varios ejemplos de los cuales van a estar. Eh, desde ya totalmente despersonalizados, pero vale en sí la experiencia que hemos tenido para que vean cómo una maestría juega dentro de un coach y cómo esas maestrías se demuestran dentro de un coach o la falta de ellas. El primer, el primer caso fue de una... me tocó de, de revisar... O un un plan de una, de, de una mujer que me decía que le había ido mal en el examen práctico, en la maestría 9. Y bueno, empezamos a revisar la maestría 9, a ver cómo era, cómo venía, vimos todos los puntos, todo lo que dice el texto de la maestría 9, y no entendía por qué le había ido mal, que era crear estructuras de apoyo, es decir, ayudar al cliente a crear y usar estructuras de apoyo. Era algo que se podía hacer, planes, bla, bla, bla. Dimos mucha vuelta en la charla sobre eso. Y no encontraba dónde había hecho pie en su plan. Entonces, la pregunta general es: ¿qué es lo que tú quieres incorporar en tu vida? ¿Qué es lo que estás encontrando que te está faltando como persona en tu vida? Entonces, mirando hacia arriba, buscando, encuentra ahí dónde conectar. Y me dice. Últimamente lo que me está faltando es poder, en con, poder alimentarme bien. Me estoy alimentando mal. Realmente me estoy alimentando muy mal. Estoy, no estoy cumpliendo con los horarios, estoy comiendo tarde, estoy comiendo el indebido, bla, bla, bla, bla, bla. Empezamos a hablar sobre el tema de la alimentación, lo bien que le hace, cuáles serían los beneficios, cuáles son los perjuicios. Giramos en esa charla hasta encontrar, bueno, ya sabes qué es lo que tienes que hacer, ya sabes a dónde quieres ir, qué es lo que te estaría faltando para que lo cumplas, para que logres tu objetivo. Y ahí mirando para arriba, me dice, lo que necesitaría sería encontrar algún sistema, alguna forma que me haga mantener un plan de alimentación en el tiempo. Entonces ahí se me ocurre preguntarle, ¿y eso qué tiene que ver? con tu examen. ¿Cuál era la maestría que estaba, que, estaba, que estaba faltando? Y ahí es donde hizo el insight y, y empieza a ver, ah, claro, sí, una estructura de apoyo que estoy necesitando. Necesito crear una estructura de apoyo para este plan de, de comida. Y ahí también, en ese momento, empezamos a hablar ¿De qué estructura de apoyo estaba dando ella en, su, en sus sesiones? Y se daba cuenta de que se lo estaba pasando también por alto. ¿Por qué? Porque era algo que no tenía incorporado en ella, no tenía esa maestría incorporada. Y como no la tenía incorporada, tampoco la podía proveer en sus sesiones. Ahora vemos cómo engancha, cómo se encadena tanto el incorporar la maestría a, a la vida, como para poder brindarla en una sesión. Con este pequeño ejemplo, podemos ver cómo una maestría, a la 9, que siempre la dejamos a lo último, la última, jugaba un rol importante que al momento de preguntarle qué era lo que le faltaba en su vida, era justamente, no era la dieta, le estaba faltando estructura, estructura que por casualidad también estaba mal, en su, era el punto más flojo dentro de su examen de evaluación. Esta es una, una manera práctica de... Cómo ver cómo una maestría se incorpora a la vida, en este caso, cómo este coach, a partir de incorporar esta maestría, iba a poder brindar un coach más cercano a la excelencia y poder completar. Otro ejemplo también se me ocurre, era también de otra persona, que en su plan, al principio, su foco estaba puesto en expresar. Yo lo que quiero desarrollar para mí es expresar la maestría 5. Porque cuando hablo nadie me entiende. Yo siento que mi mensaje no llega claro. Entonces ahí empezamos a dar vueltas en la charla, a ver realmente para clarificar si era expresar lo que realmente estaba necesitando para como un plan que sea realmente sólido para su desarrollo profesional. Y hablando del expresar, yo veo que se expresa claro, yo veo que le entienden, yo veo que realmente sabe explicarse. Escucho eso y se lo, se lo expreso yo a él. Yo te estoy escuchando claro, yo te estoy escuchando perfecto, entiendo lo que me estás explicando. ¿Es realmente expresar el, el problema que tú tienes en la, en la comunicación? Bueno, ahí es donde llegamos al insight de que en realidad no era expresar, en realidad lo que él estaba sintiendo era que no estaban confiando en lo que él quería hacer, en su visión, en la manera que él veía que las cosas iban a suceder, en las maneras que él veía que las cosas podían suceder. Y entonces transitamos de expresarlo a un tema de confianza. Y cuando de repente empezamos a explorar la idea de confianza, nos encontramos ya en otro lugar. Pasamos de la maestría 5 a la maestría 2. Y empezamos a hablar de... de no, no en la maestría 1, sino en la maestría 2. Si no, estábamos entre la maestría 1 y 2 a ver si era el, la relación de confianza la que estaba faltando en esa comunicación. O que no estaba percibiendo realmente su potencial. Y en esa charla, entre, esas, entre ambas maestrías, manejando esa charla entre ambas maestrías, logra tener el insight de que él no podía percibir su propio potencial. Al no poder percibir su propio potencial, no estaba generando la confianza en sus, interlocu en, en, en, en sus interlocutores. Al él no poder expresar realmente su potencial, porque no, no confiaba en su potencial, no podía generar la confianza. Y sin la confianza, por más que exprese, su mensaje no llegaba. Ahora, ¿saben cómo jugando con estas tres maestrías, llegamos en una sesión, en una charla, a transitar por las tres y poder lograr que esa persona incorpore realmente la maestría que necesita desarrollar para poder aplicar en sus prácticas y en su vida. Porque principalmente, si no vives las maestrías, si no encuentras la dimensión en cómo vivirlas las maestrías, es muy difícil que las puedas realmente aplicar. Las nueve maestrías del coaching diseñadas por Thomas Leonard van realmente como un parámetro de medición del coaching de excelencia, pero en su sentido más profundo, son una forma de vivir y una forma de estar y hacer de excelencia. Por eso es tan importante incorporarlas al día a día. Estos dos ejemplos, y hay muchísimos más que, que, que me vienen a la cabeza, pueden traer a la práctica de una forma fácil cómo las maestrías las podemos manejar e incorporar a nuestro día a día. Y a partir de esta oportunidad, a mí me, me tocó como voluntario dentro de la IAC, realmente pude empezar a encontrar la verdadera dimensión de las maestrías y el alcance profundo que tienen en la aplicación, tanto en la práctica profesional como en la práctica personal. Era simplemente este mensajito, quería agradecer, ya van a ser las 23 horas, dos horas aquí conectados. Quiero agradecer a todos los que están conectados viendo y haber estado hasta este momento en esta en este webinar. Muchas gracias, eh, León, Juan Carlos, Domenico, por la invitación. Ha sido un placer para ti. Bueno, para nosotros también ha sido un placer tenerte y tenerlos a todos ustedes aquí, José Ángel, la señora Bexi, Roberto, eh, por haber estado y haber aportado a este webinar toda su experiencia en relación a cómo vivimos todos los días todos este, nuestros procesos y sesiones de coaching y todos hemos todos hemos experimentado esto y en y todo lo que hemos dicho hemos visto cómo no hemos paseado por, por, por las maestrías y en realidad que buscamos que nuestro trabajo sea un trabajo de excelencia que, que llevarse lo mejor de nosotros para que el pueda seguir creciendo y seguir alcanzando los objetivos que se ha planteado. Yo creo que bueno, ya estamos llegando al final de, de, de, de este webinar. Dale gracias, mil gracias a los participantes que tuvieron el tiempo para estar con nosotros aquí, aprender un poco más de, de, del coaching, del IAC. Y obviamente agradecerle a todos los capítulos que nos han estado acompañando y a los, nuestros capítulos invitados. Eh, tanto México, Uruguay y Costa Rica, de verdad que sí. Bueno, hemos hecho un gran esfuerzo, estamos en ciudades diferentes, los líderes de este capítulo, pero bueno, eh, yo estoy más hacia el suroriental del país y en el centro la cosa está un poquito ruda con el tema de la luz, pero son las posibilidades que se abren y son las posibilidades que tenemos que trabajar desde ahí. Era una gran incertidumbre hacer este webinar. Y lo hicimos. Y gracias a Dios y gracias a todos ustedes. Cada, cada día vamos aprendiendo, León. Eh, cada paso, técnicamente, hoy pudo haber algunas cosas, pero a mí lo que más me importa es recalcar que no solo los líderes, sino los equipos que están detrás de los líderes que han acompañado este equipo. Este, este, ah, sí. eh, ah, sí. Equipos que están creando capítulos en Bolivia, en Colombia, también están estaba, presentes. Eh, realmente reconocer que bueno que, que es un paso, vamos camino al, al quinto webinar, el día 15 de octubre, ahí el anfitrión será Nicaragua, quiero recordar eso, y quiero también invitarlos a todos a visitar la nueva página de IAC, es www.certifiedcoach.org donde ahí quienes no estén familiarizados pueden encontrar toda la información necesaria, toda la información referida a las maestrías y fundamentalmente también todo el acceso a los capítulos que acompañan el desarrollo de, de la IAC, como así también invito a los que eh, no solamente estén presentes sino a los que vean este video que próximamente estará en la página a, eh, de, a ponerle like a las páginas de Facebook donde están en cada país trabajando y difundiendo el poder del coaching y a partir de ahí el de las maestrías. Eh, recordar eso, recordar que también este, es una organización, por supuesto, abierta, eh, cuyos valores este, tienen que ver con la diversidad y la inclusión. Eh, no hay acá ningún tipo de criterio de selección, ni mucho menos. Todos pueden ser miembros, el proceso de certificación es diferente a otras organizaciones. De hecho, cada uno de los capítulos está en condiciones de poder... Este, eh, eh, informarles y, y abrirles un poco el tema, y si no lo pueden ver en los videos anteriores ya haremos otro nuevo con respecto a ese proceso. Simplemente eso, invitarlos a ser parte, invitarlos a seguirnos, agradecer a todos los que estuvieron presentes, eh, invitarlos y recordarles que el 8 y el 9 hay un congreso eh, mundial de la IAC en Barcelona, al que pueden acceder incluso aquellos miembros que se hagan miembros porque incluiría su membresía actual, el acceso al Congreso en Barcelona, quienes estén cerca, quienes estén viajando, pueden, pueden participar. Este, así que, nada, eso quería... Ah, Luis. Terminar, Que son algunos mensajes Luis. parroquiales este, que vale la pena recordar para, para, para cerrar este evento. Y nada, agradecerles. Gracias, Venezuela. Este, gracias, Nicaragua, por la tecnología. Eh, vamos, vamos aprendiendo, porque coaching ese aprendizaje. Invito a vivir las maestrías y a vivir empoderándose con las maestrías y a seguir todos los eventos y las situaciones que ahora se van a dar con la IAC. Y bueno, continúa el desafío este mes, que también es un evento, desafío coaching 30 días, en el que la IAC está comprometida con, con, con, con, con su variedad de representantes. O sea que estamos involucrados y desarrollando lo mejor que podemos, la expansión del coaching, la expansión de, de la profesión. Desde ese lugar los saludo, les agradezco. Y nada, los saludo y, y sin más. Gerardo, a las dos horas estamos hechos. Escucho. Gerardo, hay, algo, hay, ¿hay alguna posibilidad de tomar una foto con todos los participantes? Eh, sí, ya, ya, ya está hecha la foto esa, pero con todos los ah, participantes, okay. porque este sistema no permite poder ver como, como en todos los casos a todos los este, sí. a todos los que están eh, del otro lado. Pero, Pero podríamos activarlo a todos para, para la salida, lo único que vamos a pedir es que desactiven, que pongan en mute, que se pongan en mute porque se va a armar un lío. Hagamos la prueba, la foto de los... De los Excelente. Y Ya está, vamos a hacer la prueba. Siempre hay un delay, así que supongo que ya... Estamos haciendo, lo que pasa es que no, no hay una forma de hacerlo de una vez. Así que ahí vamos apareciendo. Prendan sus cámaras, por favor. Qué A ver, ahí vamos bueno. apareciendo... Paso a paso. Cuántas caras, ¿ves? Tenemos para la próxima algunas ideas como para poder... A ver, a ver, creo que estamos todos. Nos faltan tres. A ver, oh. Solamente veo una pantalla. Yo veo 20. 4. Ya vemos 26, faltan seis. Yo tengo 30 aquí. Ah, bueno, cuatro nosotros. Ok. Ahora sí se están viendo todos. si sí se puede y el último hola ¿qué ¿Qué aprendemos espectadores, somos todos panelistas estamos prendidos sí <risa> está bien faltan dos nada más esos caben, esos caben en la pantalla no te preocupes <risa> <risa> ah, vamos a poner a Pepe que está aquí bueno, está, uh, habilítalo. Ya, ya, ya está. Dije que subiera y que pudiéramos este, escucharlo, porque estas son okay. las cosas que permanecen. Estamos. Estamos todos. Ya, ya son dos páginas, Roberto. Vas a tener que con la flecha darle a la otra para tomar dos fotos. Sí. <risa> Esta es la, la segunda página. En la segunda página está Pepe. Saludos poderosos, Pepe. Prendan sus cámaras para que tomen la foto. A ver. Prendan sus cámaras, pónganse guapos, todos digan y IAC. A, a, sí. a ver si alguien también puede hacer la captura por si acaso. Un segundo para hacer la segunda parte. Hoy sí me bañé, qué bueno. A ver si... Sí. Un segundo. Somos, ya somos dos. ¿Qué? Un segundo. La segunda parte entonces... Vamos a darle un para acá. Qué bueno conocer las caras de algunas personas con las que hablamos en distintas partes de Latinoamérica que las veo por primera vez así en vivo. Un gusto. Saludos Pepe, saludos Nadesca. Bueno, Georgina por supuesto. No. Saludos a todos. No sé si me pueden escuchar, pero sí Pepe te escuchamos. Sí, adelante. Nado aquí escuchándolos. En, en medio de una tormenta eléctrica aquí por donde vivo. ¿En dónde estás? Ok, listo para la segunda. Todos sonriendo. y sé. <risa> pues... En la Ciudad de México, Gerardo. Estamos todos con la sonrisa así, posando. Ok. Bueno. Estamos están, están las dos fotos. Qué sí, bueno, bueno. A, a subirlas. Bueno, muchas gracias, de verdad. Desde Venezuela, todo el capítulo de Venezuela les da las gracias por habernos acompañado. Gracias a todos los colaboradores. Y bueno, seguiremos avanzando. Ahora le toca Nicaragua, ¿no? Sí, el 15 de octubre. No, pero, el 15 de octubre. Estaremos allí apoyando a nuestros hermanos nicaragüenses para que también sea un éxito esto. Excelente, gracias. Le, le, Buenas bueno, noches. A, brevemente y, y sin pretender eh, quedarme mucho tiempo, felicidades a Venezuela, felicidades Gerardo por esta coordinación. Ah, me dará mucho gusto poder escuchar el, el webinar desde Nicaragua del capítulo Nicaragua, desde Venezuela. Si Dios quiere. Dios mediante. Dios mediante. Si la luz lo permite y, y <risa> se puede, este, estaré escuchándolo ahí con León. pero Un Gracias. abrazo a todos. Y... Es una, una serie de eventos, Pepe, esa semana. Vos estás en Venezuela, está este webinar y el 16 es mi cumpleaños. <risa> ah, muy bien. Ah, Así que, pues, muchas felicidades. Gerardo. Muchas felicidades. Y un placer escuchar a Betsy, a, a Gonzalo, a José. Lo pude escuchar un, un, un rato. Eh, gracias a todos y muchas felicidades por este evento. Gracias, Pepe. Gracias. Saludos y gracias a todos. Gracias, Roberto. Éxito pleno. Descansen. Sí, sí, sí. Gracias, Igual. que Adiós.